Sabes qué hacer. Muy bien. Para volverme. Pero esta vez. Es muy tarde ya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ajá. Tito. La conozco ya. Sabes qué hacer. Muy bien. Para volverme. Pero esta vez. Es muy tarde ya. Yeah. Bien, ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, bien. Yeah, yeah. Rompiendo el bajo. Rompiendo el bajo. Ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Bebé, bebé. Eh. Pa. Eh. Oasis, baby. Eh. Vamos, vamos, ti, vamos, Pati. Hola, ¿cómo están mujeres del futuro? Llegó la mujer del futuro y vamos a hablar de una súper técnica eh, porque estamos en un reto. Hoy es el día número 8, y esta súper técnica es aquí sentadita esperando el taller. Hermosura mía, te amo. <ríe> Tan linda. Eh, gracias, gracias, mi muñeca hermosa. Bueno, eh, ya veo que están muy interesadas en este tipo de información, porque estas mujeres quieren realmente ser mujeres productivas. Si tú quieres ser una mujer productiva, una mujer que te rinda el tiempo, sentirte útil, beneficiosa, eh, generar, mi amor, money, money, money, money. Mi amor, tenemos que aprender a ser productivas, porque... El resultado también se ve acá en el dinero. Eh, esto es muy importante. Es muy importante que nosotros las mujeres también nos enfoquemos en, en, en hacer dinero. Bueno, mujeres, eh, como siempre, por favor, suscríbete aquí en mi canal, eh, regístrate. Mira, hay una aquí hay un video, hay un checklist donde tú puedes entrar y hacer parte del reto. Te registras, te registras, te suscribes, le das me gusta a la página, me sigues en todas las redes, en Instagram, en redes, bueno, es por allá. María Imelda, ya se le pasa la técnica de los tres minutos. Ok, la estoy usando, estoy eh, aprendiendo a utilizar esta esta técnica. Ay, muchachas, ustedes no saben a mí cómo me ha servido de verdad, de verdad, la, la técnica de estos dos minutos. Entonces, Marimelda, ¿y en qué consiste esta, esta técnica? Mira, esta técnica, la regla de los tres minutos, consiste en que tú vas a mirar que si una tarea te lleva dos minutos en hacerla, entonces tienes que hacerla inmediatamente en lo particular, a mí me ha servido. Entonces, Marimelda, no tiene que decir en lo particular, a mí me ha servido, porque si es en lo particular, me ha servido. No tengo que decir en lo particular, a mí me ha servido, porque estoy haciendo una redundancia. Entonces, acabé de aplicar la técnica de los dos minutos. ¿Por qué? Mira, esto es muy importante. Yo quisiera, yo a veces me siento como cuadriculada, como, uy Marimelda como es de cuadriculada, ella todo lo observa, eh, ¿sabes por qué? Te voy a contar, mira, si una técnica, si algo me lleva dos minutos en hacerlo, yo inmediatamente lo hago, ¿para qué? Para no tener pendientes. Entonces, por ejemplo... En este momento yo estoy haciendo el video, pero yo estoy utilizando la técnica de los dos minutos. Y como Marimelda usted está haciendo eso, si usted está hablando, eh, está copiando, está pasando. O sea, yo soy como, yo soy, yo Marimelda Cardona, honestamente, soy como cinco mujeres a la vez. Yo soy cinco mujeres. O sea, si mi marido me pierde, pierde a cinco mujeres. Si usted me pierde a mí como amiga, pierde cinco amigas. Si usted me pierde a mí como coach, pierde cinco coach. Yo soy cinco. Yo, yo, Marimelda Cardona soy cinco. Mire a ver, Isadora, ¿usted cuánto cinco quiere ser? Mire a ver, Ana, ¿usted cuánto cinco quiere ser? Mire a ver, Adriana. Y, y mire a ver cómo las mujeres, cuando aprendemos a ser productivas, valemos por cinco. Entonces, ese es otro título. ¿Quieres valer por cinco...? Yo quiero valer por cinco. Vamos a poner este título. ¿Quieres valer por cinco mujeres? Yo sí, pero eso lo vamos a ver mañana. Hoy estamos en la técnica de los dos minutos. Mira, ¿qué estoy aplicando? Se escucha muy bajito el audio. Puede ser que yo bajé el volumen. Ahí, ¿cómo te escucha? ¿Cómo se escucha? Día 8, la técnica de los dos minutos. Lo que vamos a hacer es que si una tarea te lleva dos minutos en hacerla, entonces tienes que hacerla inmediatamente. En lo particular, me ha servido muchísimo esta técnica. A continuación, te daré la forma de cómo yo la uso en las tareas comunes Comunes, que como mujeres tenemos que realizar, sí o sí, en nuestra la cotinia esa palabra no me gusta, en nuestra cotidianidad y al final podernos sentir productivas. ¿Listo? Bueno, esa técnica de los dos minutos consiste en que yo... O ahorita, en este momento, digamos, estoy observándome y es eh, observ auto-observense. Yo en, estoy haciendo el taller, llevo seis minutos y 44 segundos, pero ya en este momento yo he aplicado la técnica, ya llevo cuatro cosas que he aprendido hoy. Óigame, escúcheme, ya tengo cuatro temas que voy a trabajar en los próximos cuatro días. Usted sí sabe el valor de esta técnica. Usted sí sabe de lo que nosotras estamos hablando. Es que ya se escucha igual. Yo, don, eh, ¿qué, ¿qué volumen tendré? Se escucha igual. Óigame, escúchenme, ya tengo cuatro temas que voy a trabajar en los próximos cuatro días, pero mira que yo escucho será tú tú voy a mirar, voy a revisar aquí el micrófono de del de mi sound setting sound control Voy a mirar a ver micrófono recording speakers recording songs playback no speakers no los speakers los tengo bien no no sé no sé entonces qué será No. Recording. Micrófono. Uh, levels. A ver. Ahí una Isadora. ¿Me escuchas mejor? Ya se supone que lo arreglé A ver si de pronto me ayudas. Vamos a ver si, si, si se escucha mejor. Usted sí sabe. Vamos a ver si se escucha el mejor. El de esta piel Ese es. Es que se que escucha es bien, pero hay que subirle mal. todo el volumen. Es que ok. Ya se escucha igual. Yo, yo, ok. El, el volumen ya se supone que lo arreglé en la computadora. Listo. En la técnica de los dos minutos, lo que yo te recomiendo es que primero es importantísimo, importantísimo observarte observarte, todo lo que vas a hacer es crear conciencia crear conciencia es darme cuenta de lo que yo estoy haciendo en este momento si, sí, ya se escucha mejor, perfecto, ya lo arreglé era eh, un problema del micrófono del volumen dentro de la computadora en el micrófono y tuve que arreglarlo y hacerle el proceso, gracias gracias mi muñeca bueno entonces yo en la primera, la primera técnica es dos minutos y yo me voy a observar, es crear conciencia, mujeres, vamos a ser mujeres conscientes, vamos a estar con los pies aquí en la tierra, entonces yo voy a observarme, todo lo que yo vaya a hacer voy a observarme, esto me demora dos minutos, o menos de dos minutos, pues inmediatamente lo tengo que hacer. En este momento te voy a dar el ejemplo en este mismo taller, lo que yo he hecho dentro del taller que ya llevo diez minutos. Entonces, fíjate que yo siempre estoy observando el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo dijimos que es el mejor regalo que nosotros tenemos porque el tiempo es igual a vida, porque el tiempo es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado, porque el tiempo que tenemos es de vida, y el tiempo cuenta tic, tic, tic tic, tic, y tenemos dos minutos, ¿ok? entonces, en estos 10 minutos yo ya encontré una técnica de organización para yo ser productiva. Encontré que voy a observarme, me voy a observar y si mantengo una libreta y en esta libreta ya me di cuenta que yo, María Inmedia Cardona, funciono por cinco personas yo, Marimeida Cardona, funcionó por cinco personas Isadora funciona por cinco personas y cada una de las mujeres que están en la escuela cuántica mía funciona por cinco personas ahí hice, en los dos minutos ya saqué tema para prácticamente esto, lo escribí en esos dos minutos me di cuenta que yo soy productiva cuando me observo inmediatamente es como si yo hiciera una repetición Y fíjense una cosa Yo dije En lo personal a mí me ha servido Inmediatamente me observé Y me escuché Y me di cuenta que dije en lo personal a mí me ha servido, eso es una redundancia y esa redundancia la voy a quitar, ¿para qué? Para que en el momento de escribir yo no tenga que volver a repetir este audio porque yo misma me estoy diseñando como escritora al momento de escribir y eso mismo me va a servir para cuando no tenga que volver a repetir este audio, sino que de una vez va quedando organizado. Me di cuenta que en este momento ya tengo preparado para mañana el tema es cómo valer, cómo hacer una mujer para valer por cinco mujeres. ¡Oh, my God! Entonces, mujeres, esto es un método, esto es un sistema, esto es cómo organizarte con eficacia, cómo ser productivas y organizar nuestro tiempo de tal manera que nos sirva para cinco cosas y es así cuando una mujer se valora es así cuando una mujer tiene resultados, es así como al final del día yo me siento muy demasiado productiva, bueno mujeres si ya se escuchó mejor muchas gracias mejoró Perfecto, bueno mujeres, eh, cuéntame qué aprendiste hoy, esta técnica yo la uso, eh, Acuérdese que nosotros tenemos métodos, aquí en la escuela cuántica mía, mira, te voy a contar, tienen chisme, ustedes saben que la, el, esperen lo siguiente tema, el cerebro ama ser chismoso, chisme, yo voy a dedicar un momentico al chisme, porque a mí me parece que el chisme debe de ir aquí en este programa, ¿sí o no, mujeres? Pero me tienen que poner la palabra chisme. Porque el chisme es bueno y para yo poderles, eh, digamos, eh, adelantar lo que vamos a ver, cómo... La pregunta es, ¿quieres valer por cinco mujeres? Y mira... Yo me he dado cuenta de lo siguiente, la técnica de los dos minutos, yo llegué, y ¿qué es? A ver, en la técnica de los dos minutos es planear. ¿Cuánto te demora planear algo si tú lo puedes escribir? ¿Sí? Entonces, esto es una técnica. ¿Cuánto te demora tomar el calendario? Un, un calendario que esté vacío y decir, en este mes voy a mirar resultados y te vas a poner la palabra esta es una técnica resultados entonces <risas> chisme, chisme resultados entonces miren muchachas yo aprendí esta técnica de los dos minutos y vamos a hacerla, voy a hacer un ejercicio con un chisme, miren, gracias Isadora por el chisme, me gusta el chisme, ok, mira, voy a hacer, dame un segundo, mira, en el reloj hay algo que se llama temporizador, ¿sí?, este temporizador tiene 20 minutos, pero en este momento vamos a usar la técnica de los dos minutos. Entonces vamos a hacer esto y colocamos dos minutos, ¿ok? colocamos dos minutos, es una herramienta que tienen ustedes en el temporizador y la vamos a dar iniciar y vamos a hacer la técnica con el chisme mío, obviamente que yo tengo que contarles el chisme para que ustedes aprendan por medio de chisme, porque acuérdense que el cerebro aprende por medio de chisme, porque quiere saber qué es lo que Marimelda va a hacer durante el mes y Marimelda le va a pasar el tiempo, sí, pues todavía no lo estoy contando. Iniciar. Ahí está. Y tiene una alarma. Entonces, chisme de dos minutos. Esa es una buena técnica. Usted va a tomar su calendario, que digamos que su calendario está en limpio, ¿sí? Y va a poner aquí abajo resultados. ¿Qué es lo que usted quiere obtener de resultados en el mes de septiembre, entonces en mi caso que es el chisme, yo quiero tener dinero, Mujeres, yo amo el dinero, yo quiero ganar dinero, yo quiero vender mis cursos, yo quiero vender mis talleres, yo quiero venderles a ustedes los libros, yo quiero vender mis cursos, yo quiero vender lo que yo hago, mi trabajo, mi talento y quiero venderles todas las técnicas, todo el sistema, todo lo que yo eh, hago que a mí me hace producir dinero, ¿ok? Mire que le estoy diciendo de frente que le quiero vender, ¿ok? Aquí no es gratis, aquí todo se paga, pero eso es lo que yo quiero. Ahora, ese resultado tiene que ir con números, pónganme un número, 30 clientes, 30 ventas, 30 libros, 30 talleres, 30, es un número, porque es, quiere decir que es uno diario, si yo me enfoco en uno diario, estamos hablando de otra cosa, entonces, 30 libros, 30 seguidores, 30 posts, 30, 30, 30, 30. Y, el, y el cerebro, Um, le encanta, ama el número 3 ok, listo entonces, la otra pregunta es ¿qué tengo yo que hacer para obtener estos resultados y ganar dinero? porque la productividad en este mundo se mira con dinero y se me acabó el tiempo y I'm sorry, con excuse me mañana les sigo contando el chisme porque el chisme quedó en una parte muy importante muchachas vamos a trabajar por resultados y a las mujeres que quieran trabajar con resultados ok, se acabó el tiempo pirulín, pim, pim, pim se acabó ok, entonces se acabó el chisme ahora voy a hacer un llamado de atención a ustedes mujeres mira, si tú Isadora Cualquier mujer que me está escuchando en este momento quiere trabajar conmigo por resultados, yo estoy dispuesta a pagarles. Todos son de 100 dólares. <risa> Tan lindo. Yo estoy dispuesta a pagarles, pero por resultados. Si usted me dice, Marimelda, dale, tengo una propuesta. Yo le consigo 30 seguidores al mes, pero que estén Uh, um, aquí en, la, en la el grupo estamos hablando de, de, de dinero aquí si usted me trae 30 me vende 30 libros mi amor, pero cómo no vas a ganar si el libro vale 40 dólares en Amazon y tú vendes 10 te ganas 40 dólares Yo estoy hablando de cualquier cosa si tú vendes este libro vale 40 dólares, y si yo te pago una comisión por la venta de este libro, tú te ganas dinero, y el producto ya está terminado, tú no tienes que hacer productos, yo soy la que hago los productos, porque yo soy la producer, ay, la productor, sí, entonces, si tú deseas trabajar conmigo, porque la, la escuela realmente ha crecido, gracias a Dios, gracias a, a, a todo este trabajo que he hecho, la escuela en este momento está solicitando personas para que me ayuden, porque estoy formando un grupo de trabajo, pero en las personas con las que yo estoy trabajando son personas que tienen unos requisitos, y el primero es que quieran trabajar por resultados, no Tiempo Mi amor, el tiempo es solo Se acabó I love you so much Te amo, I love you, I love you Mira eh, Ya para terminar Si deseas ser parte De este de este reto Y de que te envíe más Información, por favor Es muy importante eh, en, Descarga esta Perdón muchachas denme un segundo este ya es otro descarguen esta guía gratis muchachas eh, entren a la escuela mm, regístrense en mi página eh, a ver qué más hago yo creo que es muy importante vamos a, les voy a poner eh, para que descarguen la guía gratis que tengo aquí en mi blog ustedes entran eh, colocan su correo y van a descargar gratis esta información. El único problema es que aquí estoy perdiendo dos minutos. Entonces, quiere decir que si esta tarea que estoy haciendo en este momento, tengo que fijarme y tener la información que voy a poner en, esta, en este taller, debe de estar a la mano, cosa que tengo que aprender porque eso no se demora sino dos minutos. Bueno, ahora sí, hasta luego, que estén muy bien. Mañana nos vemos. Acuérdese que mañana vamos a valer... ¿Qué mujer no quiere valer por cinco? Mujer, ¿usted quiere valer por cinco? Venga a la escuela cuántica mía. Chao, chao, chao.